Hola, se Juan al aparato en la cueva de Batman o de Zugaste que está sobando. Vamos a despertarle que son las dos ya y hay que salir de tren. ¿Tú ¿A ver, ¿Qué haces, ¿No ¿Estás corriendo tú? No, coño, esto es ayer por la noche. Y las fotos esas no las he enseñado. Fotones de ayer por la noche. Pato, ya logré sacar al gallo de la cámara cama curchudo. Hiciste mucha fiaca, loco. Te llené la cocina de humo, ¿viste? Sí, varias veces, ya lo sé, pero bueno, escúchame. lo que se duerme? Se convierte en cartera. ¿Cuál es la próxima aventura, locura? Partida, alargada, la corrida Quedan 15 días para Transcumbre, ¿viste? Viste, ¿Viste? nos vamos a, la, a, Có a Córdoba el Primer aniversario, ¿no? De nuestro amor el Primer aniversario de San Juan y Zogaste como equipo, chaval uh. Equipo un poco que uno empujaba Y el otro sacaba la lengua, pero... Sí, pero el que empujaba al Paco, y el otro al Podium Ahí está, ahí está, ah. Podium, ¿eh? Sagué un Podium ahí de categoría ¿Recordá como se dice en argentino Verde botella, Esa, Amarillo patito Y negro culea Ocho, ocho. Ocho. Down, eh? Valentí ya está en otro nivel, o sea, hemos pasado al pico cerrado, aligeramiento de peso, 6 de fuerza, se ha puesto un chubasquero con gorra, tío. Gran paracaídas, ¿sabes? Para mover vatios entrenando y luego en, en carrera volar, ¿viste? Esto como cuando el fusel tortuga. Se ponía la tortuga detrás en bola de dragón, ¿viste? Entrenamiento con, con capucha. Claro, esto es para parar el viento, ir más lento y luego de repente salir en carrera y decir ¡Machetazo! ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo me ves ahí? Subiendo un poco atrancadito, despacio, haciendo piernaca y sin subir demasiado pulsaciones. Yo estoy filmando con el encuadre, tío. Con <risa> pues en esta cámara puedo encuadrar, tío. Mira, fíjate. Soy un artista. Antes Zugasti al ciclista y habría hecho el comentario que he hecho yo yo era el youtuber y habría hecho comentarios del escuadre, ahora esto ya va al revés Zogasti mirando encuadres tío, ar director tío, encuadre de locos, botón rojo aquí abajo Uy uy, la cachado. este no. no, atina mucho el eh, es buen chaval pero, lo que es atinar, atinar, no atina mucho, pero se lo perdonamos todo. ¿Cómo que no atino? Yo atino a dar masaje ¿no? Deberíamos ir algún día ¿no? Es verdad, yo llevo tres meses sin hacer pues imagínate el día que vayamos no nos te reconoce las patas, ¿eh? Mira el otro día Mira, el día que, que pasemos el giletazo, venga giletazo papa pa, pa, aquí abajo puliditos a casa de Dios tío. Ah, ah, ay, ay, ay. Eres el primero que te subes con pelo a la camilla. ¿eh? Ah sí, sí. sí. Con Hostia. pelo en las piernas eres el primero, ¿eh? pasa? Tu gastazo fuquerazo. Hace justo un año de nuestro noviazgo bicicleteril. Me tío, has mejorado muchísimo en un año, tío. Yo creo que has aprendido a ser. Ya eres ciclista. El año pasado ibas en bici y este año eres ciclista. Bien. Y hay mucha diferencia. Este año, de nuevo, Argentina Transcumbres puede. Yo diría que con Colombia, la carrera de bici más dura que he hecho o a la que he ido. Son eh, 600 kilómetros, 16.000 de desnivel en 6 días. Y aparte del desnivel y los kilómetros que son y los seis días que son, pues hay que sumar los cambios de temperatura. puede ser río, ahora que nos está cayendo, puta sí, madre. El primer día estuvimos a menos 2 grados y hubo días de 40 grados. Etapas súper largas, la, la duda de qué va a venir, pueblo escondido, una subida de 2 kilómetros, unos pedros que parecía el Everest, una carrera muy muy dura, un día de agua que la mitad del pelotón se fue al palco. O sea, cuidado al tema, ¿eh? Y luego no es una carrera con mucha, mucha gente, entonces los grupos son reducidos. Entonces es muy importante saber dónde te vas a enganchar, porque vale. es el grupo que te va a llevar un poco. Bueno, hagamos una cosa. Acabamos el entreno, sí, que aquí se nos está haciendo oscuro. ¿eh? Sí, vale, eh. Barcelona Monamur. Y llegamos a casa y os acabamos de explicar un poco los objetivos para Transcumbres 2017. ¿Pero no eras del pico cerrado? Sí, pero entrenamiento en ayunas, tío. A ver, entrenamiento en ayunas. Hemos entrenado a las 6 de la tarde, que vas a estar en ayunas, tío. A ver, te talgachas, vente para aquí abajo. Transcumbres. Antes, ayer, hemos dicho que lo primero de todo es que antes ibas en bici o eres ciclista. Seis días, 16.000 metros de nivel acumulado, 600 kilómetros. No hay mucha participación. No es una Cape Epic donde hay 1.200 tíos. Es una partida más reducida, muy importante, saber colocarnos, ser zorro y saber dónde está tu grupo. Porque si elegimos un grupo equivocado, si te confías, vas a ir en un grupo donde tú seas el, el, el super gallo y todos vayan a rueda Te vas a comer unas etapas tú solo tirando contra el viento y los demás no te van a ayudar. Entonces vas a cansarte un huevazo. Si es un grupo que va demasiado rápido y te saca de punto, es posible que a mitad de etapa reventes motoraco. La altura del calcetín, la altura del culote, quién va depilado, quién no... Estás correcto. Tú puedes enviar un grupito que digas, hostia, a estos tíos no van a ir bien. Y ahí zorrería, porque físicamente estás muy bien. Objetivo número dos, que casi es número uno, es clavar bandera, tío. Y para clavar bandera <risa> en Buenos Aires, ¿qué planazo, no gallo? ¿Qué ¿Te parece? Estoy aguantándolo con la punta del pie. O sea, si veis que se mueve es que tengo el pie que... Seo, sí, seo, sí, seo, sí, seo. Sí, sí. eh, objetivo, pillar grupo. O sea, es en un punto donde te, te puedes hacer un colegio de la chistera y puedes hacer un carrerón, tío. Y aparte, ojo que el conejo de la chistera es que por primera vez en mi vida, bici rígida. Vas a flipar. ¿Ah, sí? Sí, porque tú has pasado de la FAT, que es un tractoraco, que sí. mola mucho para la arena, que, que es muy cool y todo, pero es un tractoraco. Sí. Que arrastra un cojón, que tienes que ir con presiones bajas, que, que pues no es una bici para rendir, a una doble, que para ser un eterno va muy bien, pero para transcubres no hace falta doble. Vale. Tú, tú entras con esa rigidez y que la bici mire para adelante, tío. Porque aparte, tienes una cosa que estos días estás estado rodando con la Gravel. Sí. He pillado técnica. Has pillado con la Slate. Has pillado la técnica que te cagas porque hoy has salido con la doble sí. y ya me decía, hostia, azúcar, es otra cosa. Y yo te lo decía con la Slate: vas a pillar técnica porque ha sido con neumáticos de 30 muy estrechos, sí. semi-sleek, eso patina con la gravilla que parecen canicas, eso de las aguas. Y ahora con la F6 es la bici perfecta. Así que tienes una cosa más para un rendir más, tío. Yo me voy poniendo el pantalón corto, que así no, no engancha, ¿sabes? Ah, venga. Qué destreza, ¿no? ¿Qué te parece? Me he un poco de agua, gallo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Está muy fría, cabrón, pero, Bueno, ¿Qué pasa? ¿No eres de escuela rusa, tú? La puta escuela rusa. ¿No tú me has dicho siempre escuela rusa, pues un poco de agua fría. Ya, ¿no? El agua fría es el final, pa', ah, pa que no. la cosa fluya, pero al principio somos señoritos, gallo. Vale, vale, bueno, eh. bueno. No, dos manos no, somos pobres. Ah, Esto tiene que durar mucho. Así ya está. Venga. Pero pon un poco más, hombre, que. Joder. Muy pocas. Con esos basta. Joder, bon, tío. Hostia. Joder, claro. Que mío. sepáis que Ivonne lo que hace es. El papel de váter siempre separa las dos lonchas. Para que le dure el doble. Alentí, como veis, es, es de, de, de dar espuma a las dos patas. Yo soy más de una pata, ¿eh? Ay. Primero una pata y luego la otra, ¿sabes o no? Y aparte, es, una, es que estoy de pilar afina las patas, gallo. Ah, y otra cosa, yo utilizo una cuchilla para cara, cara ¿eh? Que hay algún daily que he utilizado la body para cara y la gente dice, eh, que es body, que no sirve para cara. Pues sí que sirve. <risa> Porque la cara es body o no body. Sí, tío, pero body o no body. No body. de cojones, tío. <risa> gemela, coguay. Zugasti, yo creo Dime que la Gael. próxima vez hay que hacer una competición de a ver quién lo hace más rápido entre Zugasti. Hombre, a ver, yo, yo perdona, yo entre. O sea, lo de rápido en bici sí, pero esto de hacer las. Lo mío es la lentitud como método, pero bien hecho. Ahí. Zugasti contra San Juan contra todos los seguidores. Yo para la próxima vez, o sea un Everest <risa> Challenge de, de gilletazo, ¿no? Digamos. <risa> ¿Eh? ¿Qué te parece? Oye, señores, likeen, al video. Si queréis que la próxima vez haya aquí una competición de gemelos de Zugasti contra pelos de San Juan contra gatilazos no, eh, de los mira, La historia sería: os damos 5 minutos a ver hasta dónde llegáis. ¿no? ¿Verdad? Que sabrá peña que haga, haga inglés, a, a, a, habrá gente que haga el escrotazo, ¿no? ¿O ¿Qué? Coño, habrá gente que, que se va a hacer hasta la cabeza, ¿eh? Hombre, ¿botón rojo ya o qué? <ríe> Es que, ¿sabes qué pasa? Aquí o grabas, o la gente no se cree que vivimos juntos. Que siguen llegando comentarios diciendo ¡Viste! ¡Es una producción! Es, ¡Es Hollywood sí, esto! Es, a todo, cartón, piedra. Ya que me a la cola, me hace ilusión que me vean teniendo la camiseta de Uruguay. Que se si piensa que no la hago desde que me la dieron, ¿sabes? Yo te voy a decir que... <risa> vídeos mejor que no lo vea mi padre porque cuando siempre que me pregunta valentín no acabo de entender a lo que te dedicas digo sí, no coño a hacer vídeos y carreras deporte, superación y tal y me y como me vea con una toalla con un tío agachándose por aquí con otra toalla me va a decir valentín yo no lo veo claro ¿eh? yo no lo veo claro